Gigante en el techo del mundo Con este trasfundo comienza la historia El sabio sentado dibujaba un círculo Hablando del hombre que se levantó Nació la esperanza comiendo memoria Y girando temblando de miedo murió El sabio contaba riendo la historia Y fumando su pipa de un sus esclamó hechos de luz Tu cuerpo es solo una vela que se consume.